¿Dónde ver en vivo el partido de Santos contra Tigres de la jornada 1? Con el juego pendiente Santos contra Tigres, ambos equipos se dicen listos para arrancar el torneo clausura 2022. Los dos con la idea de pelear por los primeros puestos de la tabla general y posteriormente clasificar a la liguilla de forma directa. Aquí te decimos dónde ver el debut en vivo. Para esta campaña el conjunto de La Laguna adhirió a su plantilla al argentino Leonardo Suárez, quien llegó procedente de las Águilas de la América, y al uruguayo Franco Pisichillo. Además, contará con el regreso de su canterano Diego Medina luego de su paso por la Liga de Expansión, donde defendió los colores de la Jaiba Brava, horario y donde ver en vivo este encuentro de la Jornada 1 Santos contra Tigres. Este encuentro dará inicio este miércoles 12 de enero a las 20 y punto horas y será tras transmitido por los diferentes canales, TUDN, Aficionados y Azteca7, y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.